La crisis del videojuego en España en los años 90 vino por un motivo muy concreto y es que no nos supimos adaptar a los tiempo. tiempos. El paso de los 8 a los 16 bits nos sentó bastante mal. Los PCs Intel compatibles habían llegado en un momento en el que estábamos muy a gusto con ordenadores como el 7 Spectrum. Este aquí. Un ordenador de 8 bits, muy barato, que estaba en casa de prácticamente todo el mundo en España y que los desarrolladores acogieron con muchas ganas. Y a su vez, otros ordenadores de 8 bits, como el Commodore o el MSX. Pero no es del todo cierto, no es del todo cierto. Cuando aparecieron las consolas de 16 bits, hubo un juego que les sacó partido. Ese juego se llama Risky Boots, que es el que tenéis en pantalla o el que tenéis aquí en su versión de Mega Drive. Risky Boots es el único videojuego español sacado durante la vida comercial de la Mega Drive. Hay ah, otros videojuegos españoles en Super Nintendo, quiero recordar, pero en Mega Drive solo salió este. Para que os una idea de lo alejados que estábamos de ese mercado de 16 bits, las consolas de 16 bits. Sí que es verdad que pasamos al PC, como sabéis, con Dynamic y su especie de fútbol, su especie de básquet, pero las consolas éramos totalmente ajenos. Pues por un momentito el vídeo que les escribimos. Claro. Bueno. Por pagar Distribuido por Dynamic y publicado por Electronic Arts. ¿Alguien es suena Electronic Arts de algo? ¿De qué? ¿Cómo que son Satanás? No, que no, son no, no, Satanás. No. Vale que te cobran por respirar, pero no son satanás. Bueno, los Risky es un juego salido en Amiga y en PC. PC, sí, si, en PC. Que luego hicieron el port a la Sega Mega Tuvo bastante buena acogida, pero ahí se quedó. No hubo más intentos de sacar en consola 16 bits videojuegos españoles. Es un side scrolling, como los que estábamos acostumbrados, sobre todo en la época de los 8 -bits. Y la verdad, si podéis jugar, está muy, muy bien afinado a nivel de game. Pues, para un momentito. Volvemos. Y hasta aquí la historia de hasta aquí la edad de, de oro y la crisis del videojuego español. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del presente. Que, por cierto, si queréis saber más del videojuego de la crisis del videojuego y sobre todo de la edad de oro del juego español, tenéis ocho pilates. ¿Lo tenéis obligatorio? ¿Lo tenéis obligatorio, verdad? Que sí, todos para leerlo en la cabecera de la cama que, ¿Sí? que me vais dando. Para que por osmosis se... los... los... eh, os lo Os lo recomiendo encarecidamente. Está tratado con mucho cariño y se deja muy poquitas cosas por no decir ninguna. Así que si podéis, ¿vale? Comprarlo en la librería de llave de la cual no cobramos GigaMesh, GigaMesh. ya está, ya está, ya está, ya está, eh. En Gigamesh está, este tipo de libros. Obviamente, tiene una sección totalmente dedicada a videojuegos. ya está, ya está, mira, ya Gigamesh. Es comprar ya está, ya está, ya se ha sacado el momento. Ahí, sí. Ahí. ¿Qué ha ocurrido con las empresas? ¿Qué ha ocurrido con la industria? Si la cosa va tan mal en España, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Estáis estudiando para una industria en crisis? Seguro que ha venido mucha gente a la ronda charla incluso profesionales del tema y yo también os digo las cosas están jodidas pero no lo está tanto como os podéis imaginar pero está jodida pero aún podéis tener oportunidades todos y cada uno de vosotros lo que pasa es Cómo tratáis vuestras ideas cómo gestionan las empresas y producto y sobre todo con quién trabajáis Hoy en día muchas de las empresas que en el pasado eran Dynamic, que en el pasado eran Revelact Studios y demás, se han transformado en otras cosas. O sus trabajadores con mucha experiencia en el sector han ido a trabajar o a dirigir nuevas empresas, como por ejemplo Vista Legends. O gente nueva ha encontrado un interés especial en la industria del videojuego y tiene dinero como para poderos ayudar. como. Que eran Games. ¿Alguien le suena eran Games? Es la empresa de Piqué. Es la empresa de Piqué. Un futbolista con mucho dinero, que ha jugado videojuegos toda su vida, decide comprar una empresa de desarrollo de videojuegos porque le gustan y porque cree que el sector tiene el futuro. Le vaya mejor o le vaya peor, en un momento decidió hacerlo. Porque de verdad cree que todos vosotros podéis llegar a hacer buenos productos y él, obviamente, sacará un beneficio económico. ¿Lo fijáis? Es así, es una industria. Y eso es lo que quiero ir. Hoy en día tenemos industrias. En los años 80 y 90, sí, teníamos empresas, teníamos una industria, pero no era un motor económico, eran unos cuantos valientes haciendo videojuegos, haciendo muy buenos videojuegos, haciendo ideas diferentes. Hoy en día, esos variantes han generado la industria para la cual vosotros estáis. No solo estudiando, sino que dediquéis incluso parte de vuestro ocio. No solo jugando, sino creando. ¿Alguno de vosotros está empezando ya un videojuego? Levantad la mano. ¿Alguno de vosotros tiene la idea de un videojuego? Casi todos. Y si no la tenéis, empezad, empezad a pensar. Empezar a pensar. empezar a jugar de esas empresas. Empezad a jugar juegos de la historia para tener esas nuevas ideas. Porque sabiendo lo que ha habido en el pasado, podéis generar nuevas ideas. Cualquier empresa de estas, es totalmente válida para ir a trabajar a ella, enviarle currículum, preguntarles si tienen algún puesto vacante... Y, posiblemente, las más grandes, estén contratando continuamente y la máquina se mueva. Porque, recuerdo, esta industria mueve miles de millones de euros en toda Europa, en todo el mundo. Y no solo tenéis trabajo en España, tenéis trabajo en el resto del mundo. Pero en España también habrá trabajo. Insisto, está tal, tal cosa, no súper saturada, pero empieza a haber mucho profesional que no sabe para dónde tirar, no sabe para qué hacer. Os recomiendo que sepáis hacer un juego de principio a fin. Pero que sea tal, seáis muy buenos en una cosa concreta o en dos cosas concretas. Porque eso os dará potencial para que cualquiera de estas, cualquiera de estas empresas se fije en vosotros. Si sabéis hacer un juego perfecto de principio a fin, aventuraros e intentar sacarlo. Podéis hacerlo solos, podéis hacerlo con Publisher, podéis hacerlo con amigos, podéis hacerlo todos vosotros. Desde arriba a abajo, el arte, la música, la programación, hay algunos que han triunfado. Yo os recomiendo que intentéis hacer un juego completo pero, mientras tanto, perfeccionéis ciertas áreas de vuestro conocimiento. ¿A quién de aquí le gusta la inteligencia artificial o siente curiosidad, mejor dicho, por la inteligencia artificial? Igual. ¿Y por la física? ¿Y por el arte? ¿Y por la narrativa? El que levanta con rato a la mano no te creo. Sí, te creo, obviamente. Mirad, no, yo a ver mi juego, mi Super RPG, con toques de tenis, <risa> manager de fútbol, personajes customizables, de lucha y 150.000 trillones de jugadores a la vez. Y ese es el primer juego que queréis hacer todos. Sobre todo el que además lo quiere hacer todo. Estoy seguro. El problema es que, que mucho barca, poco aprieta y es así. ¡Ojo! No digo que no lo podéis hacer. Te animo a que lo intentes. Pero te animo a que lo intentes. Como te animo a que estudies todo lo necesario para llegar a hacer eso. Si el día de hoy te pones a hacer eso, ya te digo yo lo que va a pasar. Te vas a ir mal. Estudiad todo lo que podáis y si podéis Intentad meteros ya en esa área, aunque no la estéis estudiando aquí. Intentad meter en esa área que os gusta. Inteligencia artificial, arte. He hecho narrativa, ¿cuántos habéis levantado la mano con la narrativa? Empezad a leer. Libros sobre narrativa. Empezad a leer. <risa> Quizás llévame Bueno, empezad a leer. Es muy importante que tengáis herramientas. Las herramientas no solo se aprenden aquí. También tenéis que cultivarlas. Y no solo para hacer juegos, se aprende jugando. Se aprende viendo arte. Se aprende yendo a charlas sobre... packaging. Pues que esta caja se dobla así, así. ¿Qué mierda es esta? Pues de ahí salen ideas de juegos de cómo trabajar con cajas o hacer juegos con Y no. Puedes ahí miles, miles de ideas y hacéis cosas que nunca os pensabas. Pero ser buenos en algo y estudiar lo que estén haciendo. Intentar hacer un juego de principio, en fin. Es la única manera que, ahora están empresas eso, se fijan en vosotros. Si sois del montón y queréis intentarlo, hacerlo todo... que os he No, no, a vosotros. Si intentéis hacerlo todo, lo que va a pasar es que al final no tengáis nada completo y seáis reguleros en todas las áreas. Puede ser que al cabo de 15 años de hacerlo todo seáis unas máquinas en todo. Si ¿Tenéis 15 años para pelearos sin trabajo? Esa es la idea. ¿Vale? Así que intentad utilizar vuestros recursos. ¿Vale? Por cierto, eh, Pixel Cream ha publicado un juego en el cual yo estoy jugando últimamente que se llama eh, Way of Redemption. Bueno, estudiantes que hicieron varios pequeños proyectos y luego se juntaron para hacer un proyecto más grande. Presentaron la idea a Sony en un concurso llamado PS Talents y ganaron. Sony les ofreció hacerles de publicidad. Hacerles de publicidad, pagarles cierto, cierta cantidad de dinero a nivel de publicidad. Es decir, no, no recibían ese dinero, sino que ellos se comprometían a hacer ciertos movimientos publicitarios. Es un juego muy interesante, basado en una premisa muy sencilla. Es un juego de voleibol. Es un pong. Un pong. La mecánica es. Tengo una pelota, me la tiro y si toca la pared del otro lado, era valor. Tan sencillo como esto, en multiplayer se convierte en algo súper divertido. Hay magias, hay física hay magias, <risa> lo digo porque yo espero uh, entender el juego y como es todo magia, pues a veces me desespero un poco. Hay gente que juega genial, yo juego fatal. Pero os recomiendo que veáis la trayectoria de estudios pequeños, como Pixel Creek, para entender lo que podéis llegar a hacer vosotros. Ellos consiguieron inversión, consiguieron inversión externa. No os penséis que podéis hacer un videojuego vosotros solos con el dinerito que tenéis en el bolsillo. Si vivís en casa de vuestros padres, posiblemente sí. Pero si queréis hacer un triple A o queréis hacer un, lo que yo llamo un triple I, para mí un triple I es un juego indie muy, muy, muy potente, como este. Que ya veremos por qué no... Podríamos discutir si este juego es indie o no es indie. Gente que dice que sí, gente que dice que no, gente que... Ahora llegaremos a este juego. Pero esto es un juego con alto presupuesto, o un presupuesto bastante más elevado, para lo que es un indie normal, pero no deja de ser un, un, un estudio independiente, o como vimos en su última fase, un estudio independiente. Preguntad sobre todo, viendo la historia, qué es lo que no tenéis que decir. Pero sobre todo, ver lo que están haciendo bien ahora los estudios pequeños. Porque los estudios pequeños los podéis fundar vosotros y podéis ir a trabajar a esos estudios pequeños. No miréis cómo lo hace Kim. No miréis cómo lo hace EA. Al menos a este nivel. ¿Cómo? Si el día de mañana además estudiáis un máster o administración de empresas y llegáis a hablar con inversores que os pueden dar 100 millones de euros, mirad aquí. Pero ahora, mirad a los estudios pequeños. Y a los estudios pequeños no les va muy mal sobreviven Y eso es muy importante. ¿Vale? Porque parece que la crisis venga cuando la gente no se forra. A lo mejor el problema de la crisis es que hay unos que se forran, y otros no. No voy a entrar en mí. valorar esto. Lo que quiero valorar es que hay gente que no se está forrando, pero que está sobreviviendo. Cualquiera de estos estudios, puedes volverme a poner la foto de los estudios, por favor? La foto, todos estos estudios, ojo, he cogido estos por coger algunos. Pero hay cientos En España, hay cientos. En Barcelona hay muchísimos de estos cientos. Pues cualquier de estos estudios, mañana puede desaparecer. Como desapareció Dinámica. Como desapareció Topo Soft. De la noche a la mañana. Literalmente. Y si no, también tenéis, por ejemplo, Ubisoft. ¿Ubisoft tienes? ¿Tienes pues, ¿En Barcelona? Pues se llama Ubisoft. No. -cugar. Ubisoft -cugar no queda tan sexy como Ubisoft Barcelona. Entonces, Ubisoft, Barcelona, se llevan sobre todo a juegos móviles, ¿no? Ahora están, y ahora, están... Haciendo, ahora están haciendo tres triple A's. Y ahora están haciendo tres triple A's, cada uno tres. No, es que um, lo que hacen muchas veces es, oye, mira, hay que hacer el DLC del Far Cry, del Far Cry, de no sé qué, y hay que modelar la isla de no sé qué, pues, ellos modelan esto, o ellos hacen la animación de tal... En una parte, cuando dicen estamos haciendo tres strippers, no significa lo estamos haciendo todos. sino que cada estudio de Ubisoft hace cosas y luego uno central lo, lo junta. Ubisoft, nos queda poco tiempo. Ubisoft. No, no, no. Ubisoft es que no me canto. Ubisoft también tiene, tiene otro tipo de juegos que no son Far Cry. tiene algún juego de Ubisoft. Ah. Assassin's Creed ¿Eh? Rainbow Rainbow Six, ¿Eh? Six. Six. Otros juegos, otros juegos <_an> Rayman, Rayman, Child of Life, Child of que no estáis acertando los que quiero ver. Ah, Suena la saga, imaginas, eh. <_an> <laughs> lota, lota. <_an> <_an> <_an> <_an> ¿Qué? Un momentito. A ver, ¿cómo les digo? Miradme todos, veo que sonrientes, hago una risa, es lo que nos ha puesto. Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Sois desarrolladores. ¿Sois desarrolladores? ¿Pensáis que hay mucha diferencia entre hacer un juego de ser y un Assassin's Creed? pues bueno, sí. Sí que la hay, pero obviamente no me refiero a esa diferencia. ¿Sois...? programadores, es artistas. Es un reto exactamente igual. Y os lo pagan. Un viso, Os lo pagan. Si tenéis un solución hacer una podéis daros por felices. Es decir, yo, pero a mí me gustaría trabajar en la Sí. Por un tema. No sé cómo van por dentro. No sé qué ingeniería hay, no sé qué game design hay. Deben ser muy interesantes en este proceso. Muchos imaginarse se hacen en España. Imagínate, eso es prola, eh. No te haces el saco. Esto me está gustando me está mucho. eso. Xbox. <risa> <risa> ya está, ¿no? <risa> Por favor, por favor, corta, corta. Pon que sea real, porque quiero hablar de ello bien. bien, vamos a ver. Es divertido, la broma está bien, pero la cuestión es que esto es real, en serio. Y que no os sé no los no sé dos anillos si un día tenéis que trabajar en una IP como esta, en una saga como esta. Son juegos muy interesantes, y muy posiblemente cuando vosotros hagáis trabajar aquí, os estaréis haciendo un ¿por qué? Porque son los juegos que se asignan a los que empiezan, y no tiene que ser ningún problema para vosotros. Vosotros podéis hacer una máquina ser dudo que podáis empezar a hacer un Assassin's Creed o un Far Cry, pero si sois muy buenos, y os habéis especializado en algo, posiblemente estéis trabajando en ese algo dentro de Far Cry, hay espacio para vosotros la hay está jodido pero tenéis que ¿verdad? estudiar mucho tenéis que estudiar mucho ojo y lo de ser el mejor a veces es muy pesado siempre nos dicen tenéis que ser el mejor no hace falta que seáis el mejor aquí en estas asignaturas aprobadas que tengas lo mejor posible gracias no me refiero a eso, me refiero que a lo mejor un área que no veis aquí, os interesa mucho más. Dedicarle tiempo a esa área. No sé qué veréis aquí de inteligencia artificial, pero a lo mejor no es tanto como si cogéis y empezáis a investigar vosotros. Y es ahí donde sí que tenéis cabida en el Assassin's Creed. A lo mejor la imaginación también. No sé qué tal va inteligencia artificial los ponéis de imaginación. Cuidado de pero podría ser, y no es ningún descrédito, hay gente muy válida en esos juegos. Hay gente, verdaderos ingenieros, detrás de los juegos. Porque es que da igual, Lo ¿No te importa el reto? ¿Estás trabajando en el ¿Cómo tal las empresas? Luego no hay otro tipo de empresas, como por ejemplo Social Point. Social Point es una empresa española al 100%. Dedicada a juegos sociales. Juegos de Facebook. Inicialmente, juegos de Facebook. Obviamente, con el tiempo y visto el cambio, ¿os acuerdan que os dije que no podéis aferraros a algo? Los 8 bits. Los 8 bits. 16, no los quiero ver. No los quiero ver. 8 bits. ¿Qué pasó? Se fue toda la mierda. Para todas las empresas. Social Point una cosa muy inteligente. Y escribió, que para empezar, que los juegos sociales eran la norma. Y se puso en Facebook, en Facebook a hacer juegos sociales. y Hicieron muchas pruebas hasta que uno de los juegos triunfó. Pero no se quedaron en Facebook. Si se hubieran quedado en Facebook, se hubieran comido un torrado. Hubieran caído. Así que cogieron. Y miraron cuál fue la siguiente tendencia. y ¿Cuál fue? Los teléfonos móviles inteligentes. Android, iPhone, Windows, no. En esa área todavía había mucho que explorar, así que portaron sus juegos que tenían que funcionar. Si no os aferráis a ciertas ideas que tenéis o a cierta costumbre y exploráis, podéis ganar mucho más que si os quedáis en vuestra zona de confort y yo quiero dedicarme solo a una pequeña parte de los videojuegos pero todo, investigar mucho sobre una o las áreas y si sois una empresa, no os aferréis a una defensa de este mercado intentad intentad por arroz bien industria lo que pasó en los 80 y en los 90 ha hecho que desde mediados del los 2000 los videojuegos en España se consideran una industria. Al mismo nivel que el cine, al mismo nivel que la música. ¿Y no sabéis por qué? Porque el dinero del cine y la música no da tanto como de los videojuegos. Y aparte, por otra cosa, mirad a esa gente que fracasó en los 80 y en los 90, hoy tenemos todo esto. Esos que fracasaron o triunfaron, hay gente que no todo el mundo fracasó, ya lo sabéis, todo el mundo fracasó, pero mucha gente que fracasó. Pero el gran profesional ha empujado a los gobiernos, ha empujado a instituciones a que reconozcan el videojuego como una industria más y con todo lo que ello conlleva, que es dar ayudas, subvenciones, créditos a empresas. Porque en los 80 y los 90 tú vas a un banco diciendo, hola, buenas, vengo a hacer videojuegos. Denme un crédito de 100.000 pesetas. a cambio de 100.000 pesetas son 600 euros. Quizás un poco más, 6.000 euros, un millón de pesetas. Y te decían que no te lo iban a dar porque... ¿Video qué? Hoy en día vas a un banco y dices, ¿qué montan empresas alrededor de los videojuegos? Y lo primero que te dirán obviamente es, mejor no monton más. Pero los videojuegos están ahí, los conocen, saben que son una industria que tiene vistas de futuro y que mueve mucho, mucho, mucho dinero. Eso antes era impensable. Y ha sido, insisto, gracias a ese batacazo nuevo que se pegaron muchos en esa época. Si queréis saber cómo va actualmente, cuáles son los números, las cifras, qué empresas hay empresas dejado a ver. En el sector del videojuego hay el DEP, que es el DEP la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de entretenimiento. Eso es el DEP, gracias a Dios que le pusieron tres letras solo. Porque si no las siglas serían C, bueno, es igual. El DEP cada año, o casi cada año, el año pasado de el libro blanco del videojuego español en el cual se recogen las cifras del videojuego en España y las está con otros países también y os dice cómo está la situación. Para dos cosas. Primero, para que os asustéis, porque... asustarse bien, porque es, la verdad es que las cifras son altas. Pero también es verdad que de un año para otro pueden desaparecer muchas empresas. Pero da igual. Hay espacio para todos aún así. También hay el libro blanco de, de la industria en Cataluña, a derecho para la misma de para nuestra comunidad, en la que podéis ver más de cerca cómo nos va y cómo está colando, nos puede llegar ahí. Sí, por favor, un poco de silencio, estoy bastante. Bien, con esto, con esto solo tenéis citas. a Pero con esto otro tenéis el dinero que necesitáis, o al menos parte. Subvenciones. Es una industria de verdad. El videojuego es una industria de verdad. Y, por lo tanto, tiene subvenciones específicas. Se destinan, hay muchas subvenciones para videojuegos, pero no de esa. La de acción estratégica tecnológicas y social digital, ya incluye los videojuegos como algo que destinar dinero y hay 80 millones a destinar. Podéis rascar algo. Sí, que es verdad que es difícil rascar de algunas subvenciones porque necesitáis cierto capital inicial. Generalmente, las subvenciones os dan, por ejemplo, si pedís 50.000 euros, os pide que como mismo tengáis esos 50.000 euros también para asegurar que si algo falla, o podáis devolver dinero, o podáis pagar a los trabajadores, o podáis lo que sea. Esos son subvenciones que complementan vuestro trabajo, no os pagan todo el proyecto. Y muchas veces estas subvenciones se dan al final, cuando el proyecto ya está enredado. Pero son ayudas. Cosas que antes no existían y que ahora existen. Podéis buscar estas subvenciones de más, por ejemplo en este enlace aquí que busca Hobby Consolas, iba y a poner los enlaces de más, pero he visto que la hobby consolas tenía un valor de tres enlaces muy, muy interesante. Hobby Consolas, por cierto, tiene. Tiene una, una, una sección llamada Hobby Industria que habla de la industria del videojuego y que vosotros deberíais empezar a mirar. La revista Edge es una revista de videojuegos muy orientada a los creadores, muy orientada a la creatividad, que tendréis que empezar a mirar. Empezad a mirar medios específicos para vosotros. Empezad a informaros sobre cómo va la industria que no os metan mucho miedo en el cuerpo, que os pongan alerta, todos estos catastrofistas que dicen todo se va a la mierda, escuchadles y contestad. Hacedos buenos en un área. Y si os tenéis en esa área, pues seguro que tendréis mucha salida. ¡Ojo! Si de repente veis que esa área no tiene salida, no os aferréis a ella. Intentad además tener otra área, de expertise, otra área de conocimiento. Si tú quieres ser en todas, sé en todas. No te voy a contar las De hecho, le doy mi tarjeta y me contactas cuando, cuando, salga, cuando estés fuera por favor. Que no tengo suficientes palos. Bien. Y vamos a ir concluyendo. Hemos visto el pasado, hemos visto cómo está el presente, Hemos visto cómo, y vamos a ver ahora cómo está el futuro. El problema del futuro es que, para la siguiente, ¿lo escribiréis vosotros? Es ¿Sí? que me han contestado el corazón, esto es lo más típico de... El futuro lo escribiréis vosotros. El futuro lo escribirán las empresas que están ahora. Mirad el pasado un poco. Jugar a esos juegos del pasado, sacar ideas nuevas para esos juegos del futuro. Hollywood Monster es una gran aventura gráfica. Comandos es un gran juego de militar o de acción. Pero hay muchos juegos, muchos, muchos juegos que no hemos visto. Muchísimos juegos. Investigad un poco. Porque también hay otra cosa. Esos juegos marcan también una tendencia nuestra. Marcan algo que tenemos dentro. Y que a lo mejor vosotros podéis potenciar. Obviamente la industria japonesa, la americana, la alemana y demás, está muy bien. De hecho, pues, él se está trabajando aquí haciendo juegos para Alemania. Pensadlo así. ¿Sabéis qué tipo de juego triunfa en Alemania? ¿Pelver? ¿Comandos de Pelcoman? Estrategia. El... El... El... El... El... El... Más? Estrategia y comandance. Los simuladores. Un momentito, me dejas el teclado. Voy a buscar una cosa se ven y tampoco Es que <tose> <¿Qué> <tose> la... ¿Esto? ¿Es la marca de turno? o lo que sea? Esto es la sección de simuladores. No creo que haya muchas más secciones, es una. De Hay hasta un simulador de empresas de capturar gambas. <tose> Iniciar gambas, una física de gambas y además... Un gamba? Sí, su odio, un total, un guati de la vida. ¿Pero sabéis qué pasa? Posiblemente os podéis reír desde ahora, os cuesta mucha gracia, pero no bien mal esa gente. El mercado alemán es un mercado que gasta bastante dinero en juegos, tiene mucho poder adquisitivo, y cuando le gusta algo, le gusta mucho. estudiar el mercado, Estudiar el mercado en lugar, a veces, a veces va bien estudiar el mercado en lugar de decir, quiero hacer mi super MRPG mmm, de lo que he dicho antes, una bestialidad del juego. A lo mejor, a lo mejor, os vendría bien, aparte de tener esa idea que nunca lo de la mente, querer hacer el juego, querer hacer el juego y intentarlo, intentar hacer el juego. Pero estudiar el mercado, no es suficiente juego en la cama. Imagina ser una No, no lo veo. Mucho. Pero es que es así. La industria se va a la mierda. Ah, pues puede ser por muchos factores que no vamos a analizar porque lo que estamos hablando es de la historia. Pero, me refiero a lo hay profundidad, pero a lo mejor también la industria ha cambiado de gustos y no nos hemos sabido adaptar. A lo mejor no estamos mirando la industria correcta. En los años 80 y 90, por desgracia, digo, por suerte, España en sí era un mercado con el que podíamos vivir. Imaginad, sois una o dos personas que hacéis un juego. Lo grabáis en disquete y se distribuye con la misma con la misma cadena que distribuye la música. ¿Recordaste Herbe? Herbe lo que hacía era eso, distribuía con los sitios de música. Con las pocas ventas que tenía, ya funcionaba todo, pero hoy en día un videojuego cuesta mucho dinero, hacerse. y un día, Hoy en día un videojuego puede ser hasta gratis. Si invertís mucho dinero y luego lo podéis recuperar, tenéis un problema. Si hacéis un estudio de mercado y en lugar de hacer vuestro juego favorito o el que tenéis en mente o lo que sea, hacéis algo concreto para ganar dinero y así poder hacer vuestro juego, posiblemente esa idea de que la industria se la mierda no sea tal. La industria es una mierda para todo aquel que tiene una idea y vaya, no sabe. ¿Qué necesidades si hay? Muchas, y Steam está lleno. Eh, pues ¿Puedes buscar, por favor? Hay una gráfica en la que muestra el, el, el Steam, todos los juegos que ha salido este año. Ya ¿La enseñado. Pues para tenerla también, tener el vídeo. por favor. Ah. Pero no buscarlo. Gráfica es igual. Hay una gráfica que circula en la cual. Este año, 2017, han salido tantos juegos como en toda la historia de Steam desde el 2015, obviamente no tuvimos 2016 porque también lo hubo un boom, pero. Hubo tantas publicaciones de juegos como desde 2015 al principio de la historia de Steam. Solo este año. Eso es una brutalidad. Y eso sabéis qué significa. Que también no no, eh, cógelo, cógelo. Corta, corta. No. Ahora me siento desnudo. No. La idea es, posiblemente, posiblemente vosotros ahora un poquito de miedo porque la gente os viene a meter miedo. Pero lo que tiene que meter en la cabeza es estrategia y también un poquito de ganas. Vosotros no os si veis mal, si acabáis trabajando, no lo imaginas hacer, porque es una sagrada digna y da dinero. Y hacéis videojuegos. ¿No sabéis cuánta gente no hace videojuegos? he encontrado. Vale, si nos fijamos, esto es la cantidad de videojuegos que han salido este año. Todavía no he acabado, ¿eh? Es hasta septiembre. Es hasta septiembre. Está siempre, está y queda Navidad, que vais a flipar. Aquí no hay esta gráfica es la cantidad de juegos que han salido este año 2017. Y si miramos desde que salió Steam, si lo sumamos todos, este año salieron más juegos que en prácticamente toda su historia. Si además sumamos los del año pasado, prácticamente imposible competir. ¿Cómo podéis competir? Por detrás es difícil competir en este mercado, pero hay muchas maneras. En lugar de gastar publicidad, por ejemplo, si es un juego de pesca de la gamba, en lugar de gastar publicidad en España, que... Un ¿no? un secreto que es que en España no se suele comprar mucho videojuego, porque en la cultura, ¡Ojo! A lo mejor sí que se compra. Pero el tema es que no se suele gastar tanto. A lo mejor no se espera ofertas, o se espera a un momento determinado, pero en países como Alemania sí que se gasta dinero. ¿Por qué no, por ejemplo, hacer el juego este de este gamas y destinar todos vuestros recursos a publicidad publicidades solo en alemán? El... Aquí hay mucha estrategia que, insisto, se sabe un poco de la historia, pero que lo que yo vengo a decir es que si miramos la historia y miráis vuestro entorno, miráis la actualidad, el presente, podéis empezar a definir un poco el futuro, como mínimo, podéis ver el futuro un poquito menos negro. Porque lo estáis viendo todos bastante enero, posiblemente, a día de hoy. Y yo os animo a que no sea así y que investigues un poco y que recuperes un poco las grabas que os han hecho en el Se acabó la charla. Muchas gracias.